Esta es la historia de Frank Castle, un ex marín que vive solo para una cosa, vengar la muerte de su familia, que fue asesinada por gente corrupta de la CIA, en represalia por asuntos ligados a actividades ilegales y en las que Frank participaba, no nos dicen por qué, pero por una afortunada razón, en lo que concierne al gobierno, Frank es un desertor muerto, y es por esto que Frank mantiene un bajo perfil, laborando en lugares en donde puede esconder su identidad, tal como en la construcción, pero de noche se dedica a buscar y acabar con gente mala, a la par de que intenta descubrir quiénes fueron los implicados en el asesinato de su familia, todo esto no lo está llevando a ningún lado, hasta que un día, mientras desayunó Laba unos huevitos con chorizo le llama a este señor vagabundo que se identifica como Micro Frank qué te parece si hacemos equipo no no no no espérate güey yo yo también soy un perseguido político somos iguales no qué te cuesta güey no seas gacho hombre hazme el paro mm, no como parece que Micro no va a aceptar un no como respuesta Frank lo busca lo encuentra y lo tortura dándole un baño pero en un descuido Micro le pone un sedante y Frank cae inconsciente al despertar Frank se levanta de mal humor, pero le llevan un cafecito y, y, y ya, le baja su pedo. Resulta que Micro no es un simple vagabundo, es un ex empleado de la NSA que planeaba dar a conocer los crímenes de guerra que eran cometidos por la misma gente corrupta de la CIA que ordenó el asesinato de la familia de Frank. La diferencia es que Micro corrió con la gran suerte de que no le mataron a la familia, sino que es víctima de una sofisticada e ingeniosa operación en la que lo acorralan en una metrópolis dentro de un parque como eso de las 10 de la mañana y le disparan cayendo su cuerpo al río y dándolo por muerto sin que ninguna cámara registrara que él no llevaba armas pero también que era una gran indiferencia por parte de los malos que en ningún momento pensaron que estaría bueno buscar el cuerpo para asegurarse que está muerto y por otra afortunada coincidencia Micro llevaba un teléfono Nokia justo en el lugar donde le dispararon saliendo con ello ileso y viéndose forzado a mantener también un bajo perfil como Frank. Con todo más claro, Frank forma una alianza con Micro, cuya habilidad especial es ser un genio de la informática. Y es así como Frank y Micro se embarcan en varias aventuras, en donde consiguen armas, negocian con terroristas, se reencuentran con viejos amigos, conocen a otros más y todo da un giro de 360 grados cuando Frank descubre que su mejor amigo Billy Russo está de parte de la misma gente que mató a su familia y que de hecho es en parte culpable de este suceso. Frank se agüita un montón, pero luego se enoja tanto que pinta una calavera en una camiseta, la cual estrena con los mercenarios enviados por su ex amigo Billy Russo, y con los cuales acaba de una manera que ya quisiera John Wick ser así de rudo. <risa> Se empieza a ir en la mierda cuando secuestran a la familia de Micro, debido a esto Frank y Micro se ven forzados a buscar ayuda de la policía más concretamente buscan a la agente Madani que es la jefa del FBI así como una expareja de Billy Russo y sin que la agente Madani se pregunte si es prudente confiar en dos hombres que son catalogados como enemigos de estado, sin que Frank y Micro se cuestionen demasiado si es buena idea confiar en la agente Madani que conocen de hace dos días, logran hacer un trato los hacen declarar en video sobre todo lo que está sucediendo y luego planifican una operación especial para salvar a la familia de Micro y atrapar a Billy Russo, un plan sofisticado donde Frank y Micro se entregan a los malos para que suelten a su familia, con el FBI apareciendo de la nada para hacer una redada, sorprendentemente el complejo plan sale como la mierda, se agarran a tiros con los malos, le disparan a Micro, pero un Tawiti sobrevive, y noquean y se llevan a Frank de una forma cuestionablemente fácil, en la Micro Cueva, Frank es torturado por el jefe señor malvado de la CIA, y así pasa un rato hasta que en un acto inentendible, Billy decide ayudar a Frank para que se suelte, y este mata a el señor jefe malvado de la CIA como si fuera un capítulo de Game of Thrones y antes de que Billy mate a Frank cae la policía pero se les escapa a Billy Russo, Frank pasa unos días recuperándose de sus heridas y decide buscar y acabar con Billy, finalmente se encuentran en un parque de diversiones, Billy toma un par de rehenes pasan un rato agarrándose a tiros en el carrusel, le disparan en la cabeza a Madani, pero no te agüites, sobrevive, y en el momento de la verdad, cuando Frank por fin tiene la oportunidad de acabar con Billy, el último responsable que queda del asesinato de su familia, decide dejarlo vivir para que aparezca en la segunda temporada, pero no da gratis, le embarra toda la cara en un montón de cristales, esto para que quede deformado por el resto de su vida, al final, la gente Madani se recupera, mientras que Billy cae en estado de coma, por otra parte, una alta funcionaria del gobierno, se disculpa con Frank por todo todo lo sucedido y como agradecimiento por haber acabado con un montón de gente corrupta sin que nadie de los medios se enterara, le dan una nueva identidad, ahora se llama Pete Castillón, no sé si así se pronuncia, y bueno, la temporada termina con Micro volviendo con su familia y Frank yendo a grupos de autoayuda, en la segunda temporada veremos a Frank intentando proteger a una desconocida y por supuesto queriéndose vengar de nuevo, seguramente del nuevo nombre que le dieron, pero de eso hablaré en la review correspondiente, mientras tanto, fin. ¿Dónde sacaste eso? Yo lo hice. ¿Cómo que lo hiciste? ¿Hiciste uno ¿Es no, a mí?